Nos encontramos ahora en la estancia San Ramón. Nos encontramos justamente con el Padre Feliciano, luego de haber finalizado la misa en nombre de este santo patrono que estamos conmemorando en la fecha hoy. Padre, buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, comentaba un poco en la humildad de hoy, comentaba respecto a la historia, a la vida un poco de, de San Ramón y que seguramente lo toca muy cercano, ¿no? Y sí, la verdad es que eh, después de todas las cosas que hemos dicho sobre las cosas de las que es patrono, me parece que le vamos a tener que interceder muy a menudo. Por un lado, por los niños, por las embarazadas, por la vida, y por otro lado también por los chusmeríos por las calumnias, por eh, como que es un buen intercesor nuestro ante Dios. San Ramón hoy se lo celebra, se lo conmemora justamente en nombre de todas estas eh, eh, personas, o frases o cosas que ha mencionado usted, ¿no? Sí, eh, es el día de... Que se te... ...que murió, que, que la partida para el cielo, ¿no? Y normalmente a los santos se les suele celebrar, normalmente, el día de la muerte, ¿no? Entonces, eh, a San Ramón Nonato también el 31 de agosto es cuando murió, en 1240... ...y entonces, a raíz de eso, quedó la fiesta establecida cuando lo, lo canonizaron... ...quedó la fiesta establecida en esta fecha, ¿no? Acaba también de, de finalizar la homilía hoy en un lugar en particular, en la estancia San Ramón. ¿Cómo ve el, el lugar, el clima, cómo, cómo ve la, la homilía también de hoy, no? Eh, yo es la primera vez que vengo por acá, ¿no? Me invitaron a través de mi página, de mi página de Río de de del Alma, y les dije sí, digo, ya voy a averiguar después dónde quedaba exactamente, pensé que quedaba en la parte del río, ¿no? Eh, por ahí me he metido alguna vez más por algún sitio para ver si pescábamos alguna boguita, que normalmente no se pesca mucho, pero para esto no sabía que quedaba hacia la parte izquierda de la, de la ruta yendo para posada ¿no? Y entonces la verdad que ha sido una sorpresa, un lindo lugar, ¿no? me, me imaginé que tenían también la laguna, ¿no? Y después aquí la estancia se ve muy linda y, y muy acogedora y también, ¿no? y, la, y la familia lo mismo. ¿sí? Padre, muchísimas gracias por su palabra y bueno, que tenga y disfrute del día de hoy Gracias a ustedes, que Dios les bendiga a todos ser el rosal que florece en tu ventana La brisa que en la mañana perfuma tu despertar Como el provero sorzar que canta en la verde rama Y muy alegre proclama su melodioso cantar Quisiera ser el jazmín con su nítida blancura y perfumar tu balcón Quisiera ser la canción Que va viajando en el viento Y despertar sentimiento En tu amante corazón Estamos con Dardo Hernández. Dardo, buen día. Antes que nada, felicitarle. La, la estancia está hermosa. Es un lujo poder venir a compartir con ustedes y compartir esta santa misa también. Bueno, gracias. Agradezco este, a ustedes. Realmente es eh, muy emotivo. Esto es, hace eh, muchos años. Eh, posiblemente... Eh, este resumo este tendría que ser el cumpleaños de mi padre hoy de años y esto no justamente en honor a él con un, pero durante muchos años desde que de falleció recuerdo de esos de, de, de hijos que no se olvidan y por eso lo tengo siempre presente y somos de la provincia de Buenos Aires de tres arroyos eh, mi padre era un empresario a lo cual fundó junto a su familia hermanos una empresa que es frigorífico Anselmo a lo cual yo participé, pero eh, me dio muchísimo, me dio mucho y hoy como todo hijo agradecido, pero yo creo que todos hemos a agradecido a nuestro padre. Hoy conmemoramos entonces al Santo Patrono San Ramón y también lo hacemos. Lo, lo conmemoramos y lo tenemos en mente también al padre de Dardo Hernández, ¿no? En esta instancia de San Correcto, lo espiritual justamente y bueno, y lo principal en el tema de festejar el cumpleaños de él. Él tuvo la, falleció a los 53 años, muy joven, pero bueno, este, yo era muy joven. Y pude realmente este, eh, siguiendo los consejos y todo eso, no saliendo de la línea de lo que realmente esas cosas que te enseñan, que te marcan en la vida, chico, pude lograr y, y hoy eh, estar mirando. estamos este, cumpliendo el aniversario con toda la gente eh, amiga. Por último, entonces, ¿cómo se encuentra, cómo está hoy recibiendo a toda la gente amiga, siendo partícipe también de la homilía de, de, de San Ramón? Bueno, ¿cómo se siente hoy eh, en general dando este espacio, este lugar y compartiendo con tanta gente? ¿no? Sí, realmente te digo que muy emocionado. Te digo porque eh, este año, bueno, de todos estos tres años que tuvimos en la pandemia, que todos conocemos, volvimos a juntarnos, ya te digo, en la historia, 1500 kilómetros. Pero tuve la suerte de encontrar 17 amigos que vinieron solo a festejar y a brindar en este, con este motivo. Así que ha sido hermoso encuentro muchísimas gracias y que disfrute y termine bien el día gracias a ustedes eh, y gracias por venir eh. gracias una vez más a los niños de casa a don dardo a doña cristina gracias a todos los presentes la música de mano de los amigos de tati nos hacemos presente entonces en la tarde vayamos sonando, sonando dos amigos de esta aquí entonces primer bloquecito música Y el que sabe lo canta, vamos, vamos, las duras, su se... Y hace falta, ta, ta, ta, ta, ta. Para la, gente, pasa. la próxima que la Ahora sos hijo querido